Bueno, vamos a mostrar una novedad, como hacemos siempre, así el público no se desacostumbra. Eh, bueno, esto es un rifle de nitropistón de la marca Beeman, que es una marca muy reconocida en lo que es rifles de nitropistón o de aire comprimido. Eh, bueno, este modelo en particular está excelente David, la verdad, verdad, una maravilla. Una belleza. Un rifle nitro pistón, calibre 5.5, que es calibre 22, eh, que está desarrollando unos mil pies por segundo, ¿sí? según el peso del balín, ¿no? obviamente, pero más o menos unos mil pies por segundo. Realmente, un rifle muy potente, muy preciso. ¿sí? viene con un pequeño supresor de sonido adelante del caño. Y lo que puedes observar es que no viene con alce guión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un rifle tan potente que es ideal para tirar al blanco para cazar, pero con unas distancias realmente muy buenas, 50-60 metros tranquilamente, con lo cual. No viene con el ceguión para que uno le pueda colocar mira telescópica y pueda aprovechar las bondades del rifle, ¿no? eh, Realmente un rifle muy, muy bueno. Obviamente tiene eh, seguro que lo tenemos ahí adelante del gatillo, ¿sí? Y con la culata camuflada, que realmente es una hermosura. Sí, un rifle muy liviano, como decíamos, de la marca Beeman. Excelente, está con un precio en una oferta, en un precio de oferta que se van a sorprender. Así que no, no duden en comunicarse. Hay muy poquitas unidades, así que no pierdan el tiempo. Ya comuníquense. Enviamos a todo el país tarjeta de crédito, todos los medios de pago, ¿no? como siempre. Así que los esperamos.